Bienvenidos a este partido, a este primer partido de preparación del euro, este primer España-Portugal. Y bueno, pues aquí estamos eh, creando un poco el equipo que ya lo hemos creado. Eh, un poco está en la línea. Y bueno, pues tenemos el Arzábal. Tenemos del el Oyarzával de y Traoré. Van a ir a la derecha e izquierda. Luego eh, Moreno va a ser un poco el atacante. Pedri va a ser medio campo. Vamos a poner a Coque y Thiago, que los dos dirijan el juego. Gaya. De la defensa con Pau Torres Junto con Pau Torres, y García Que hará de Sergio Ramos y Fabián Y portero, pues eh, Una y Simón, así que bueno Vale, ahí está Vamos a entrar ya Y bueno, pues vamos con el partido Son 45 minutos, vamos a hacerle normal Y espero que os guste, vamos allá Vale, vamos con los tiros estos son los tiros, ahí está. Uno esmos el parándose la voy a ver ahí. Uy, casi la coge, casi llega. Ahí está. Una más. Ahí está, una más. Ahí está. Me queda una. Perfecto. Ahí está. Esa recta ahí. Ahí está fuera. Uno decimos es muy bueno, ¿eh? Ahí está. Llegamos, vamos. ¡Ay! Me la ha colado Vale, esta va a ser ahí de... No, no llego, es que esas son difíciles Ahí Y yo que pues ya está ahora ya entramos ¡Oh! Pues la ha despejado Vale Pues vamos allá todo ha empezar el partido, hola, muy muy buenas y bienvenidos a este Wanda Metropolitano Este primer partido, este España-Portugal Aquí donde empieza lo, la preparación de este partido Día 1 Y será, pues, ya vemos hasta, hasta el 11 de julio Del 1 de... Vamos, de, oh, va a ser el del 4 de junio Al 11 de julio, ahí está nuestra preparación Ya salen de los túneles el equipo de... de Fernando Santos tanto como el de Luis Enrique. A nuestra izquierda y nuestra derecha ahí está cogiendo la pelota. Ya los árbitros y bueno, ya, ya se incorporan las dos selecciones al campo. Ya vemos el Wanda Metropolitano hasta la bandera lleno. Y bueno, estos son un poco los jugadores y veremos pues una bastante transición en un 4-3-3 que daremos con una eh, contundente y ultra rápida defensa. Son los himnos, empieza el de España. O de Fernando Santos, el himno de Fernando Santos de, de la selección. Ahí está, portuguesa, su himno. Y tenemos a Ronaldo como capitán llevando todo el peso del equipo. Y bueno, vamos a ver qué tal lo hacen, a ver qué tal se les da. Y bueno, esta es un poco la dirección del equipo de Luis Enrique con, eh, con, con un Simón en la, la portería. Defensas: Gallá, Torres, García, Eric García y Fabián. Mediocampo: Pedri, Coque y Tiago. Y laterales. Y delanteros: Oyarzábal, Gerard Moreno y Adama Traoré. Así que bueno, por la sorta está echada. Y bueno, el equipo de Luis Enrique va a jugar a su izquierda y luego lo hará el equipo de Fernando Santos a su derecha posicionándose. Está, en la, eh, está antes en la fotocall. Y bueno, vamos a, ir, vamos a ver qué tal, tal les, les, les sale este primer partido, este primer preparatorio para la Eurocopa. Y bueno, vemos a ver qué tal. Ahí está la dirección de Portugal con Patricio en la, en la portería. y defensas Guerreiro, Díaz, Pepe y Cancelo. Luego, mediocampo... Oliveira, Fernández y Pereira. Y delanteros, pues lo sabemos. Jota, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y, y, y Silva. Así que bueno, empezamos con el equipo de Luis Enrique a nuestra izquierda. Fernando Santos a nuestra derecha. Empezamos, a Moreno esa pelota. Coque, la tiene Coque. Fabián. Cambia el sentido del juego hacia Paul Torres. Allá alzaba la detrás un poquito porque ahí parece que se metía en un lío con Tiago y está, la cambia Adama oh, Se la ha hecho larga ahí, la tiene Díaz, esa pelota ahora la tiene el equipo de Portugal, ahora está Juan saliendo Portugal desde atrás con Gerard, con, con Gerard eh, Oliveira, y está, tenemos que estar muy atentos, la que Ahí está, a ver esta yota ¡Oh! y el gol y el gol, gol gol gol gol de pues de bernardo silva ahí está el gol sencillo y bueno pues que el primero que no lo han colado la primera ahora vamos a ver la repetición porque intentamos proteger ahí por la retrasa tiene un jugador que está os es que está que Fabián no le no se, no hace, no ejercita mucha presión y hace bueno que vaya el primero dentro. Y no puede atrapar una ahí. Bernardo Silva. Minuto 3. Portugal 1, España 0. Comenzamos perdiendo ahora mismo. Adama. la Adama se mete por ahí, a dama La detrás un poco ahí, porque no puede. Se va por aquí. Está perfecta ahora a ver ahí vale y el gol? ¡Gol! gol gol gol gol gol gol gol gol de españa de gerard moreno ahí está un minuto 4 nada más meter los portugueses no le dando mucho tiempo a celebrarlo y ahí está la jugada con nada más que se mete entre las líneas y el pase bueno un poco de de fabián creo que se la pasa a gerard moreno y bueno pues la cuela dentro y hace el 1 a 1 Así que bueno, ahora mismo España está empate en, en tablas. España 1, Portugal 1. Seguimos. Seguimos, ahí está. Se, se, un gol a la hora de Gerard Moreno. La, ahora está saliendo otra vez Portugal desde atrás. Con Fernández. Ahí está. Cuidado con Ronaldo. Ronaldo es el cliente del equipo. Muy bueno. Ya tiene Jota. Jota es difícil quitársela. ¡Oh! Vale, a las manos de una y, perfecta, ahí está. Nada, la coge Perir al vuelo. Genial esa pelota. Ah, nada, se le va a ir. A, la, a los pies de, de Luis Patricio. Le rebotó esa pelota al jugador portugués. La tiene ahora Ronaldo. Perfecta, nos la regala Ronaldo, ahí está es Un poquito, le da un poco de pausa al juego Ahora mismo Y bueno, esas es buenas buena La dama, ahora se va ahí General Moreno, perfecto, Fabián se mete dentro La tiene ahora mismo a dama, a ver a dama Buah, nada Las manos de Rui Patricio Cuidado que se le va a colar, pero no Minuto 7 de esta primera parte Momento 1 a 1 pero mucho partido Son 45 minutos, la tiene Pereira Ronaldo, ahí está otra vez. Se va, se va. Se va Jota. Jota siempre está muy desmarcado. Nada, las manos de Unai. Ahí. ahí está. Esa pelota de Unai. Nada, la tira fuera. Se equivoca. Rereiro la tiene Jota. Esa pelota ahora mismo. Ronaldo. Perfecto. Se la quita muy bien. Hace ahí un paso hace un placaje a Eric García Uf, Eric García se arriesgó ahí fuera fuera fuera va a sacar una ahí y está estamos viendo el gol de Gerard Moreno perfecto y bueno va a sacar una ahí ahora mismo tallerar la saca perfectamente ahí con tranquilidad se la retrasa a Eric García Pau Torres Buenísima Yarzá, vale, ahí está ah, Buenísima ahí, pero no, quería colarse, pero no lo hizo Vale, Díaz, la tiene Díaz ahora mismo Pereiro, cuidado Jota, que siempre está desmarcado ahí Ahí, perfecta, ahí la ahora sí ha ejercitado la presión La tiene una ahí Nada, pues la vuelve a recuperar ahí. Perfecto, a ver ahí. Eh, ejercemos presión. A ver, perfecto, la tenemos. No, le va a caer a cancelo esa pelota ahora mismo. Tenemos que estar. es que estar ahí los jugadores de España más atentos. Ahí está. Pero no, la sigue teniendo Portugal en su posesión. Perfecta. Tiene a dama. A ver si se mete a dama. Cuidado con.. Ahí. A ver qué tal juega ahí, a ver. O nada, la saca Oliveira con la cabeza. Nada, nada. Juega mal. La saca Idías desde atrás. Silva, bernardo Silva. Muy buena ahí. La intenta quitar. ¡Ay, qué pena de rebota! La tiene Ronaldo. Hay que esperar a Ronaldo y que. Ahí está. Le desactivamos el juego, que es lo principal. Perfecto, ahí Gerard Moreno. Vamos, vamos, a Gerard. Nada, pues la retrasa ahí. Ah, a ahí. O oh, se iba buena, pero no. Había muchos jugadores ahí portugueses. Oliveira. La tiene Guerreiro. Cambia el juego, de la dirección del juego hacia Cancelo. Bernardo Silva. Uf. La tiene Silva ahí, perfecta Madre mía, cómo rebañó el, el balón Ahí, perfecto, Jarzabal A ver ahí, el A ver ahí Puede ser, y el gol Gol De España, el segundo de Gerard Moreno Ahí está el golazo Que retrasó un poquito para poder volarla y el, dos, el 2 El 2-1, ahí está retrasó un poquito, Jarzabal para Gerard Moreno Que estaba ahí, remató perfecta y bueno pues ahí está el 2-1 y está el primero de los Aquí está el primero de el segundo de los partidos ahí está minuto 17 va a sacar va a sacar otra vez portugal la saca Ronaldo Cancelo la tiene cancelo la tiene ahora mismo Bernardo Silva hacia, hacia Fernández Ah, le hace falta, pero bueno, no la pita No la pita ahora mismo Y bueno, seguimos ahí con Oyarzabal Vamos, se la lleva el balón La retrasa, ahí está Perfecta Y Adama Dama muy buena No, estaba en fuera de juego Justito, en fuera de juego está a ver ahí no la tenía pereira perfecta ahí el pereira es muy alto así que es muy difícil que podamos darla con la cabeza y está fernández cuidado con que se la lleva atrás van atrás tiene que hacer algo ahí fernández para ¡Wow! manos de una y <coughs> Va a ser penalti Va a ser penalti de Cristiano Ronaldo Unai bajo palos ¡Ah! Y el gol Gol, gol, gol, gol Gol de Portugal Y mete Ronaldo Ahí está el minuto 20 No se la acertó Unai No tuvo suerte ahí Así que bueno, pues El gol para adentro Y ahí está Su primer penalti Uf, no, ahí Adama se complicó Nada, y fuera de arraigo La pierde Va a sacar Adama Esa pelota Se la pasa Coque. No, se equivoca Y se la pasa a Cancelos el balón A ver, cuidado ahí con Ronaldo Cuidado, cuidado Uf, Menos mal que la sacó ahí Mal que tuvo fuerte y la despejó. Uf, A las manos de UNAI. Menos mal. Ahí está. Perfecto. y está Fabián. A ver ahí. Buah, ahí está. Sus pases. Ay, no. Se, en se enrolló muchísimo ahí. Buah, ahí está. Ese cambio de dirección hacia... Bernardo Silva. Perfecta, ahí está se la rebaña ahí Bien guión perfecta, ahí está Le rebota Adama dama no Se equivoca, la pasa a la Ibeira, Sin querer, ahí está Guerreiro Uf, Se la pasa Yota. Jota Cuidado con Jota, perfecto Ahí, rebañando la pelota Se la pasa a dama Girar la retrasa un poquito a ver ahí no se la, la, se la lleva Pereira está hoy muy cerca de Fernández Uf, la pierde casi a ver, ahí cuidado vale a las manos de una ahí minuto 25 Pereira cuidado ahí con Pereira perfecta ahí está muy bien recuperada Adama. Oh, se la lleva a dama. Vamos a dama, Adama, dama, dama, Adama, A ver ahí, a dama. A ver. Uff, nada. Por pues la saca Guerreiro. por la cabeza. Minuto 26, el primer córner de España. Aquí está. Vamos a ver qué tal se nos da. Sacar coque. Nada, la despeja Fernández con la cabeza Perfectamente ahí eh, Eri García, a ver Coque ahí Uf. Mano de Ruy Patricio Madre mía, lo que ha parado Ruy Patricio ¡Wow! Madre mía Ahí el Patricio ahora mismo Por ¡Wow! segundo córner, ahí está A ver, ahí a ver si la retrasa Y está perfectamente retrasada hacia Tiago La mete Se van metiendo para adentro y crean la media luna Oyarzábal se queda un poco Parece corto Pero no, a ver La retrasan ahora Eric García, a ver ahí, por ahí perfecta a ver ahí Ay, no la tiene, a ver ahí ¡Fuera! Reclamaban falta ahí, pero no a ver que no Y fuera el tiro De, de, de Eric García Va a sacar De Patricio minuto 29 ya Se llegará a la media hora Ese 2-2 Nada, la va a coger Fabián la pelota Vectaga ya Tiago no lo hemos visto todavía en el partido Participar Herreiro La retrasa hacia Oliveira Cuida yota Jota Jota siempre está nada, fuera de juego de Jota Saca Fabián La retrasa ahí, cambia el juego hacia arriba Hacia Pau Torres Perfecto, ahí está Oyarzábal Ah, nada, se la quita ahí perfectamente Carducelo. Bernardo Silva. Uf, se la quitaba ahí parece. Había falta, pero no. Bernardo Silva. ¡Fuera! Y va a ser el creo corner de ellos. Ahí está el tiro de García que va fuera. Ese es el primer tiro que ha hecho. es el primer acercamiento. No, ahí no se ha tirado antes perfecta la vuelva a sacar ahí segundo córner de portugal media hora para el descanso y está ronaldo posicionado perfecto la vuelva a sacar ahí y bueno falta Ah, estaban fuera de juego un jugador ahí. Vale, pues sacamos, ahí está. Saca Pau Torres. 133. 33 a ver. Uf, buenísima. Ahí se arriesga mucho. A ver, Coque. Perfecto ahora sí de Adama. Se le va a quitar a Adama, pero no, no se la quitan. A ver ahí. Uf, Pues nada, pues fuera. La saca otra vez. Cancelo, creo, con el.. Con el. Con la cabeza. Y tercer corner ahí de la selección, ahí está ya Coque. El que tal ahí. Nada, pues le queda Ronaldo la pelota. A ver ahí. Muchos jugadores de la selección, nada, se va a jugar. Esa pelota se va, se va. Se va a ir fuera. Se acaba ya la sube porque hacía hacia Pau torres Uf, buenísima pero no estaba ahí muy, muy, muy atento y silva efecto yota a ver ahí no se la quiere quitar está ahí yota bajo fuera el tiro de yota fuera porque ahora sí que ha estado ahí atento el García, sacando balones. A ver ahí, cuidado. Perfecta, muy buena, y está afuera. Le rebotan el pie. La saca, cuidado con Pereira ahí. Buenísima ahí rebañando Pereira, pero no. La tiene Adama. Pasa Coque, no. Se va a caer Coque. Madre mía lo que se ha hecho Coque ahí. La caída que ha hecho Coque. Pereira Ahí está Tiago Perfecto Gerard Moreno Uff Coque Perfecto para Dama A ver ahora Dama Vamos a ver ahora Ahí, ahí A ver, a ver Uf, Y el gol Gol, golazo de Yarzábal. Ahí estaba con el 3-2 a España en el minuto 39. España 3, Portugal 2. Vaya golazo, pues yo creo que iba fuera. Es remate, creí que va fuera. Pero no, vaya zapatazo ha metido, la ha metido. Madre mía, Yarzábal. Ahí está. Pues perfecto. No llega Lururu y Patricio. Intenta tirarse, pero no llega. Así que bueno, pues 3-2. Minuto 40. Quedan 5. Para... Nos quedan 5 para esa primera parte. Terminar esta primera parte con este 3-2. Saca Cancelo, ahí está, creo. Ronaldo la tiene... La... Ahora mismo es Ronaldo... Bernardo Silva Están reaccionando Vemos la reacción ahora de los portugueses Sé que la tenía, pero no, la pierde Arzábal ahí está Atrás, retrasa con Pereira Fernández Uf, Le rebota ahí, cuidado Ronaldo ahí Falta, falta ahí de... Al portugués Y va a tirar el... por la primera falta Esta es la primera falta Y bueno, pues unos posiciones Y bueno, a ver qué pasa A las manos de Unai Vaya tiro que ha hecho Ronaldo Las manos de Unai Ahí está La para Unai, perfecta A tirar Fernández, ese córner la sacamos, ahí está, a la carrera Con Coque Perfecto, ahí Oyarzabal, se la lleva Yarzábal está solo, está solo Yarzábal está solo, está solo uf, uf, Parada del rui Patricio La que ha tenido Yarzábal ahora mismo solo Madre mía, la que ha tenido No sé con qué la ha parado Ruiz Patricio, pero la ha parado Ahí está el... punto córner de Coque ya. Nada, la saca perfectamente ellos. Jota, cuida ahí. Uf, se la lleva Jota. Perfecta, la coge ya perfectamente. Está espabila y ya. está lesionado. Se ha lesionado uno ahí. Ronaldo, cuida ahí. Fernández está perfecta y está perfecta, vale Uf, la rebaña a dama, pero no, no, no hace bastante ahí. Pereira, no Fernández, ese juego ahí. Uf, se nos ha lesionado, pues eso. O a las manos de un ahí. Se nos ha lesionado Fabián. Saber pues a ver ahora quién cogemos. Vale, perfecto, ahí Coque se la pasa y Adama Está fuera de juego Adama, fuera de juego Pues vamos a cambiar pues, pues se va a cambiar Con tres de añadido Se va se va Fabián lesionado Y entra Llorente, ahí está Y bueno, a ver Qué tal la frescura, esa, esa primera frescura Y ese primer cambio A ver si ayuda Y bueno, Fabián lesionado Y bueno, a ver qué tal Ahí la tiene Pereira haciéndose Jona Se la quita y parece por la rebota Bruno Fernández Fernández la tiene La tiene Bernardo Silva Fernández ahí perfecta ahí está Pau Torres la saca Y nos vamos a ir a la segunda parte Con este 3-2 Y bueno, está es la estrella del partido. Ahora mismo Gerard, que lleva dos goles. hace doblete. Ahí está con los goles de Gerard Moreno y Garzabal. Minuto 44 17. y 17. Y Silva y Ronaldo. De ahí está el 3-2. Muy buena ahí. La ha rebotado. Ahora ahí a Guerrero parece. A ver. Oliveira Uff, Qué buena ahí Pedri A ver ahí Perfecto, ahí está Arzabal. A ver qué tal la jugadita Adama Uff Lo que le ha faltado a Adama para marcar Lo que ha tenido Adama para marcar Ahora el primero el, Su primer gol Va, ahora con la cabeza pues se le ha escapado Se le ha escapado a las manos de Rui Patricio. Va a sacar Rui Patricio. Minuto 46 de esta segunda parte ya. Cris García la tiene perfecta. Tira de galones ahí. La tiene Pedri. No. Pues no. Se la se la, se la quitan ahí muy bien. La tiene ahora mismo Bruno Fernández. A ver ahí. Si sí, va a cancelar. Ahí está perfecta. La saca ahí perfectamente Pedri. A ver ese tiro ahí. Vamos a dama, dama, dama Uah, Parada de Ruy Patricio Vaya parada que ha hecho Ruy Patricio Va a sacar otra escoque. Ahí está Uah, Nada, se le va fuera está la estrella Toblete otra vez ahí Saca ahí Coque, nada, la saca perfectamente Bruno Fernández, cuidado Digo, perdón, Cristiano Ronaldo Sí, a ver, Adama Ahí, eso es la retrasa, gracias a Adama el García Ya se incorporan ahí Con Pau Torres Uf, A las manos de una y, menos mal Nada, la tiene buen, bien pedir a Bruno Fernández A ver ahí Falta Falta, ahí está la segunda falta Y va a sacar Ronaldo Ahí está la pelota hace segunda falta de Ronaldo Uf, Fuera La sacó Unai Y García No se ha equivocado ahí una, digo Eric García. Saca Jota, Guerreiro. Pues Guerreiro ahí la tiene Guerreiro. La tiene el Guerreiro. Se acerca ahí al aire al área ya. Yota, la tiene yota se, se está metiendo ya en el área. Ya casi el jugador metido en el área y está. Perfecta y sutil ese corte sutil. Ahí está para quitarla. La tiene a lo mismo. Llegar. La detrás ahí, perfecta oyarzábal ¡ay! No la ha dejado tirar A las manos de rui Patricio Nada, fuera Va a ser fuera La saca Pedri Hacia allá Nada, se la pasa allá a Oliveira, se equivoca ahí Perfecta Jota, cuida con Jota Perfecta ahí Corte sutil ahí para quitarse la yota. Uf, otra vez. Y bueno, minuto 55 ya casi. Va a sacar a un ahí. Sale Bruno Fernández y entra. ¿Quién entra? Ahora lo ahí. Entra eso. Pa pa pa Paulinha, eso. Entra en Pobliña Nada, perfecta el, el tiro, pero no perfecta a ver ahí ah, Nada, se la quitan, falta Falta para España, ahí está Saca Pau Torres No Se vuelve a equivocar ahí Buah. Vaya, tiro de, de Pereira Lo lleva Ronaldo Ahora mismo, cuidado con Ronaldo Que puede meter, cuidado Uff, las manos de Unai Perfecta, ahí está la rebota a Tiago oh, Menos mal que la ha sacado Nada Pereira, ahí está, la sacan ahí Está perfecta Baja para Pedri A ver ahí oh, Nada La falta, la falta de De Pepe Va a sacar Cancelo Esa pelota Nada, se va fuera otra vez Cancelo, Pepe Perfecto, ahí está, tío va a ver ahí oh. Uf. Nada, fuera de juego de cope. La ha tenido Coque ahí. Ha tenido una muy buena jugada Coque. O fuera de juego. Minuto 58. Ya, ahí está. Perfecto. Ahí. Nada. Se la lleva David. Eh, Bernaldo Silva. La tiene Pereira. Pereira. Ronaldo. Uf. Paulinha. Pauliña ¡Fuera! Pues se iba muy sola ahí Nadie ha protegido a Pauliña Y se iba muy solo Pauliña ahí está, perfecto ahí Nada, falta Falta ahí de Pereira 160 Nada, la saca de García Perfecto, y está Ahí está Diego Llorente cambiando la dirección. Nada, Cae a Pereira. Pereira. Buah. Nada. Se equivoca. La envía fuera. Saca a Pedri. Buenísima. Ahí está. Era dama. Perfecta. Bien ahí. Ay, oh, la tenía y se la llevaba. Qué pena. Guerreiro. Pues no. Buah. Nada, fuera. La pelota fuera. Jota. La retrasa Guerreiro. ¿Quién no ya en el área española ahí está. Fuera. a tirar ronaldo esa falta lateral Buah. Buah, menos mal ahí a dama no no la pierdas a dama ahí está perfecto ahí está sí. cuidado atrás atrás las manos de una y grande una ah. nada fuera Ahí están los tiros 6 de 12 Portugal 12 España 6 Pau Torres perfecta Ahí está Padama Ahí perfecta A ver ahí Nah Se equivocada ahí Falta ahí Se va Jota. Se va Jota. Cuidado que Jota se va Cuidado con Jota Uf, la saca ahí oh, Otra vez ahí El rebote Las manos de una ahí a oh, La baja perfecta, pero no La tiene Fernández, la da con la cabeza Intercepta, ese pase oh. Tiene Bernaldo Silva Cuida con Bernaldo Silva oh. Fuera la falta, ahí está la falta de Diego Llorente. Esa tarjeta. Seis corners de 5. pues va todo muy igualado. A ver ahí, con Pereira. Esa de Pereira la saca perfecta. Ahí está, lesión de Pereira ahora mismo. Está lesionado Pereira. Pereira está lesion lesionado. Cancelo. Cancelo. Salía ahí. Uf, a las manos de Unai Creo que ya vamos a cambiar a Tiago por Rodri, a ver qué tal, nos sale este segundo cambio ya, por un poco por cansancio, estaba jugando bien, pero bueno, ahí hacemos un buen cambio ahí, minuto 69 ya, estamos ya en esa recta final ya, hay que tener ahora bastante cuidado ya. Uf, la saca, perfecta ahí Pereira, cuidado con Pereira Bueno, ahí Cuidado Silva ¡Oh! No, a las manos de una ahí. Y eso que se la controló, eh Pereira ahí Y eso que se la controló Una cuidado ¡Oh! la saca Que Yo creí que ya aquí va adentro, eh creí que va adentro ¡Oh! Silva, cuidado Bernardo Silva ahí No, cuidado, cuidado oh, Y el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol, De Bernardo Silva Para poner el 3-3 en el Minuto 71 ya casi Para ponerle emoción al partido Es que ahí se nos ha escapado Teníamos ahí Bueno, llega este tercer gol hora de Portugal bueno pues hace un poco la respuesta de como de la que estamos esperando después de nuestro gol no así que bueno hay que seguir y bueno el que tal nos va ahora tira galla perfecta y está sale ahí muy bien con pedri Aunque había una falta la retrasa y pedri a ver ahí Perfecta y arzabal se quita porque le podían pitar a ver ahí no demasiado que va a dama no fuera y falta de fernando de fernández ahí está la tarjeta bruno fernández saca llorente hacia dama a ver, Adama. Bueno, se la dama se le quita a dama fernández cuidado con ronaldo atrás se van retrasando atrás se van se va viniendo portugal por esta jugada cuidado con, por, con ronaldo y el gol. gol gol gol gol gol gol gol gol de cristiano ronaldo ahí está para poner el, el 4 3 es portugal 4 españa 3 es una pena pues lo estamos haciendo genial ahora pero bueno mm habían respondido muy bien ahora y es que hay que estar muy atento ahí Bastantemente atentos a ver ahí saca ahí con esa clase Pedri a ver si por lo menos consiguen las, las tablas y Arzabal la retrasa o no la tiene pues Ronaldo se había quedado atrás ahí retrasado perfecto se la quitó pedri Uf, o sea, a los pies de jota va a ir Uf, y el gol gol gol gol gol gol gol gol gol De gol ahí está El golazo de gol El golazo de gol para poner a Portugal por dos, Ahí está 177 ya Pena porque estaba España ahora muy bien Estaba muy bien eh, eh, Colocada Pero bueno Un tiempo para acá pues ha bajado Ha bajado el ritmo y es lo que tiene que, que baja la concentración Y baja mucho el nivel Ahí está, la tiene Silva Hernando Silva Cuidado ahí Uf, Se la lleva ahí Fuera Ahí está, menos mal Sale Bruno Fernández y entra Mutiño. Fuera, ahí está. Uve encantado también. Sale ahí Unai Perfecta, ¿no? Creíamos que iba a ir nuestra, pero no. A ver, ahí la tiene Mutiño, que acaba de entrar. Pasa Pereira. Buah. Uf, y fuera Ahí está la, la ha tenido ahora mismo La ha tenido Portugal ahí para sentenciar Ahí Nada Ronaldo, a ver ahí oh, Perfecta, pero no ahí tiene Cancelo Cancelo la pelota Uy, Pereira un piño ahora Estamos abajo por dos Ronaldo ahí, cuidado ronaldo se las coloca que Bah, las manos de una y menos mal oh, a ver ahí perfecta a ver sale ahí hoy a ver a dama si nos sorprende a dama baja y la pelota ahí está no, no no no la rebaña y Mutiño bien fernando silva Bernal... y está va Silva. Los jugadores ya de España casi derrotados. ¡Oh! A las manos de y Menos mal Unai. Menos mal. A ver ahí Adama Uy a Dama. Se va solo. Se va solo Adama Se va solo a Dama. ¡Oh! A las manos de Rui Patricio. Bueno. Pues vas a sustituir. Se va a ir. Se va a ir ya. Se, ve ya ir, se va a ir ya y rellenar Moreno Y entra Morata A ver qué tal ahí Vamos A ver si consigo una más España de córner ahí oh, Nada, pues no, la va a despejar Portugal Perfecta ahí, a ver ahí La saco un poquito Se mete, a ver ahí a ver Ahí no, le, le cayó bien a un jugador ahí Fuera Minuto 85. Aún queda tiempo para hacer cosas. Estamos en minuto 85. A ver qué tal. Silva, a ver ahí. Perfecta, ahí. A nada. Le cae perfectamente a Cancelo y la pelota. Cancelo. Nada. La falta. Ahí está. La falta de Rodri esperan ya los jugadores españoles seis faltas de tres ahí están las faltas perfecta ahí a ver nada la no pereira bien está bien esa pelota a ver ahí perfecta a ver el la ahí si hace algo vamos a ver nada al corner se va a ir al corner se va una y ahora mismo ahí para, para sacar esta pelota para que pueda rematar. A ver ahí. Nada, la saca perfecto. A ver ahí Adama. A ver ahí. Uf, coque no, no, no. Se quedó ahí es que nada, la sacan ahí ellos muy bien. 88 ya, no, nah, nos vamos a ir al 90 ya. A ver ahí. Perfecta, a ver. A ver ahí. A ver ahí. Oh, las manos de Rui Patricio Madre mía, qué manos Rui Patricio La para el gol a Morata ah. Perfecto, a ver ahí El córner ahí, a ver oh. Fuera ah. Otra vez Morata, fuera El, el cabezazo de Morata Por pues nada, van a quedar tres seguramente de añadido. Estamos en 89 ya. Y esto parece no moverse. A ver ahí. Perfecto, a ver ahí. Ahí no. A ver ahí. No. No falta. Pues no, no hay falta ahí. A dama. No. Lo perfecta ahí a Pereira. Cuidado. El lanzamiento ahí. Se va Iota? Se va Yota solo, Jota. Uff, la rebañó. Menos mal. Oh, a ver ahí. Ay, sí, va ahí. Oh, uy. Perfecta. A ver ahí. Vamos. Morata. Morata. Y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol gol, A escasos casi cuatro minutos Mete Morata, ahí está Para poner España casi en las tablas España cinc, port Portugal 5, España 4 Menos mal, llegó ahí el gol de Morata Casi en el ultimísimo Ultimísimos, ultimísimos Casi segundos, ahí está El gol de Morata Nos falta un gol Para poder la poner las tablas Solo un gol 90 ya, nos van a quedar 4. 4 de añadido. Bueno, ha sido un buen partido y vamos a ver qué tal. Nos queda todavía bastante un mundo ahora. A ver ahí. Perfecto, a ver ahí. Vamos, Morata. Tú puedes.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 Ahí está España 5, Portugal 5. Tablas. Volvemos a las tablas. Tres minutos de sufrimiento ahora mismo. Tres minutos. Saca Ronaldo. Uf, madre mía, qué partido vamos a tener el viernes en el Metropolitano. Fuera. Ahí está la pelota fuera que se le va a Yota Pereira. Tiene Jota. Hay que, hay que despistar eso como sea. Ahora no se le puede ir el partido. Ahora no. Ahí está. A ver. Se va a acabar. Va a ser una última jugada. Perfecta. Y la saca. Y se acabó. Y se acabó. Y tablas. España 5. Portugal 5. Aquí están las tablas. Después de un agónico partido, una segunda agónica parte, una segunda una agónica segunda parte me queda hasta seco y bueno, espero que os haya gustado el partido este ha sido el partido, nos vemos espero que os haya gustado